Bueno, bienvenido equipo, buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a esta sesión donde vamos a hablar un poquitito acerca de lo que está pasando en América Latina y además en el mundo de habla hispana porque no solamente estamos trabajando con países en América Latina sino que ya casi, el, yo diría el 100% de la, de la África hispanoparlante también está utilizando DHS en este momento. Uh, Las presentaciones que vamos a tener hoy, primero le vamos a dejar el, eh, el tiempo a Marco de GIS Colombia, que nos va a, dar a contar un poquito del panorama de lo que está pasando en la región, en eh, una manera muy resumida, todos los proyectos que están llevándose y algunos que están recién comenzando, pero que prometen mucho. Luego vamos a escuchar de una ONG, Ejas, que está trabajando con salud maternal. Eh, en, en, en Guatemala, en es, especialmente este proyecto pero también en otros sitios que nos van a contar un poco de su experiencia y luego vamos a ir a algo un poquito más amplio vamos a eh, recibir a la gente de la Organización Panamericana de la Salud que tienen dos proyectos bastante grandes el primero acerca de eh, enfermedades prevenibles por vacunación y el segundo que está basado en efectos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización entonces, sin más y sin molestarlos mucho, les doy la palabra a Marco. Adelante, Marco. Y muchas aquí gracias para cambiar las slides. Okay, gracias, Enzo. <risa> ok. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marco García. Represento a GIS Colombia. Eh, estamos basados en, en Colombia, en Sudamérica. Y pues hemos preparado esta presentación con el equipo de coordinación de Latinoamérica con Ana María, eh, que es la adopción de la plataforma en la región latinoamericana. Okay. Bueno, eh, entonces, eh, ¿cómo es la transformación eh, digital en la región? Eh, desafíos y oportunidades. Digamos que actualmente dentro de los desafíos, pues vemos que existen diferentes eh, plataformas en los países actualmente. Hay diferentes niveles de progreso eh, y de maduración, digamos, de los sistemas, los procesos, en los procesos de transformación digital. Y también esto hace pues que tengamos diferentes niveles de soporte, ¿no? que requeramos diferentes niveles de soporte en cada país. Eh, también hay diversidad entre los países, entre pues lo que es con respecto a la conectividad y el acceso a Internet. Y también hemos notado que en algunos países hay unos procesos lentos eh, de, pues debido como a la, a la burocracia, eh, en los temas de contratación, de toma de decisiones también, eh, pues especialmente en el sector de la salud. Y eh, pues esto hace que, bueno, potencialmente también se, se incrementen los costos eh, en las implementaciones. no Toma mucho más tiempo. Eh, a nivel de idioma, también hemos notado, o sea, hemos trabajado en la, en la, la traducción del de material que hay de dhs 2 pero pues es bastante extenso, entonces notamos que todavía hace falta eh, trabajar en la documentación y asistencia técnica en español. Eh, digamos, dentro de las fortalezas que notamos es que ya hay una capacidad local existente. Eh, hemos trabajado... Ya bastante tiempo en capacitaciones, en academias en la región, eh, dejando pues como capacidad instalada en los diferentes países donde hemos trabajado. Eh, es Colombia, pues hace más de 10 años está trabajando en la región. Eh, hay diferentes consultores individuales y grupales en la zona. Eh, eh, estamos trabajando y ya contando con una red de desarrolladores en, en la región. Pues contamos con talento humano joven. Eh, hay innovación de acuerdo a las necesidades específicas. Hemos podido aportar con aplicaciones para la región también. Eh, y pues contamos con el apoyo de organizaciones importantes, promoviendo y soportando la transformación y la, en la organización digital en la región. Por ejemplo, está, hemos trabajado con OPS, con el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, y CEPAL, entre otros. Bueno, eh, pues les comentamos, eh, digamos, algunos de los trabajos que hemos hecho en el sector público. Hemos trabajado con los ministerios de salud. Eh, bueno, En Colombia eh, hicimos una implementación regional en el de, un departamento del suroccidente del país, en Cauca, trabajando y en la ciudad de Popayán también, que es la capital del departamento, trabajando los temas de, de indicadores básicos de salud. Esta implementación fue la primera que hicimos en esa época, nos acompañó Marta Vila y el equipo de, de Canut, el equipo de, de, de la Universidad de Oslo, fue hasta allá. Y pues empezamos con esta implementación. Eh, con Ecuador se está, estamos trabajando en el sistema de registros de vacunación para COVID-19 y eventos adver, adversos, es Avis. Esta implementación empezamos a trabajar en, en el 2021. Estamos en el proceso de acompañamiento en esta implementación. Bueno. Con Honduras eh, también hicimos un, apoyamos el, el piloto que se trabajó en la parte de eliminación de la malaria. Eh, ellos continuaron luego con el trabajo de tuberculosis, VIH y de vacunación en COVID-19, pues que está actualmente vigente está vigente y se trabajó en el 2021. Eh, estamos apoyando Surinam, pues que es un país bueno hablan eh, Dutch eh, neerlandés. Y, e inglés, pero por estar en la misma zona horaria y en la región, pues los hemos apoyado de, en la parte, digamos, de soporte tecnológico. Ellos están trabajando la parte de registro de inmunización y eventos adversos de COVID-19. Esta implementación también la empezamos el año pasado. Eh, bueno, hay un ejemplo eh, que queremos comentar, es el, en el Ministerio de la Salud Pública de la República del Ecuador. Pues es como les comentaba, es una implementación nacional eh, están haciendo, están implementando el programa de COVID-19 y eventos adversos. Eh, eh, actualmente están haciendo la preparación para iniciar el despliegue a nivel nacional. Entonces, están haciendo pilotos alrededor de, en alrededor de 40 hospitales, eh, trabajando y haciendo pruebas con Android y también con la aplicación web. Eh, hicimos un entrenamiento dejando capacidad instalada en, en Ecuador. tienen muy buen nivel, digamos, de desarrollo, tienen desarrolladores y dejaron, pues, digamos, buena capacidad que ya le podrían dar soporte, digamos, a una eventual, a la, a la implementación de hs 2. Eh, y pues actualmente eh, se está haciendo, pues, todo este, este, digamos, la, la parte de, de manejo del cambio eh, y la implementación, digamos, en, en el, en los usuarios del sistema. Sí. Eh, en el sector privado hemos trabajado con algunas ONGs y otras agencias de cooperación eh, a nivel regional con OPS. estamos Trabajamos la parte de indicadores básicos de salud. También hemos trabajado en el apoyo con la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica. Eh, hemos trabajado vacunación eh, y con el sistema sentinela de eventos adversos atribuidos a vacunación con el área también de de avis eh, Con CARFA, CARPA, pues, ¿sí? eh, la parte de vigilancia epidemiológica, nutrición y mortalidad, y a nivel local en Colombia, con algunas ONGs como Sinergias, que trabaja atención primaria en salud y salud prenatal, antenatal. Eh, con PSI en Latinoamérica también apoyamos la parte de salud sexual y reproductiva en, en Centroamérica. Eh, con Bolivia, en Bolivia eh, trabajamos con Lifebox, eh, en la implementación de un sistema para en un hospital sobre estadísticas sobre cirugías eh, especialmente en cáncer y en Guatemala apoyamos también la, la implementación del INCAP que es el receptor principal del fondo global eh, para el programa de VIH desarrollando y apoyando la, la creación de pues, indicadores de VIH en Colombia también trabajamos con Primera Urgencia Internacional, que es una ONG francesa, también en atención médica y atención eh, mental o psicológica a refugiados o población migrante, sobre todo en la, en la frontera con Venezuela. Pues hay otras iniciativas en, eh, pues que están, digamos, en proceso de, de, de, de exploración todavía, eh, bueno, eh, con malaria, diagnóstico temprano de cáncer de mama y VIH. Bueno, aquí pues queríamos mostrarles solo un ejemplo del trabajo que se está haciendo con Sinergias, ONG, es una ONG que trabaja en el sector de la Amazonía, es un sector bastante digamos selvático entre el, sí, es el, el Amazonas y el Orinoco, eh, límites con Venezuela también, eh, y bueno, están trabajando, con, o sea, de los beneficios que podemos ver y las, digamos, de la, de la implementación y la toma de decisiones, pues es que Manejan la información en tiempo real, pueden tomar, pueden tomar decisiones, digamos, basados en la información y pues es el estudio que ellos hacen también para, digamos, en los diferentes hospitales sobre indicadores de atención prenatal, permiten la toma de decisiones eh, precisamente pues para los gerentes de los hospitales en todo lo relacionado con la con atención prenatal. <coughs> Eh, en las, las áreas de apoyo digamos que estamos trabajando en, en estos procesos de implementación, hay un apoyo técnico donde pues, apoyamos la parte de infraestructura, como la instalación y puenta, puesta a punto de las instancias de trabajo, servidores físicos o virtuales. También hacemos la configuración de la plataforma de acuerdo a requerimientos previamente identificados y acordados con la organización. Eh, el desarrollo de aplicaciones cuando es requerido para migración de datos históricos y sistemas eh, existentes, existentes o datos legados. Hacemos integración con otros sistemas y bases de datos como, eh, bueno, después de la OMS eh, Big Base. Estamos pensando en, o sea, es parte del trabajo que debemos hacer. Eh, también el desarrollo de mecanismos y herramientas de interoperabilidad. Estamos eh, participando en este Proceso también en este proyecto: eh, la incorporación del uso de APIs, Application sí, APIs, para el consumo de datos de otros sistemas y, y para la incorporación de estándares en áreas específicas, por ejemplo, diagnósticos como el CIE11 y farmac farmacovigilancia, entre otros. Eh, pues también, digamos, en, en el apoyo del desarrollo de capacidades locales. Eh, el acompañamiento en todos los pasos involucrados en la implementación. Entonces, estamos trabajando con metodologías ágiles pues, de, de proyectos como Scrum para la gestión de los proyectos. Capacitación a personal técnicas en áreas mmm, como infraestructura, instalación y mantenimiento. Capacitación a administradores de la plataforma también. Y hacemos entrenamiento a entrenadores también eh, en preparación al, pues, al despliegue a nivel nacional o distrital. Eh, también hacemos soporte continuo en áreas específicas eh, como la implementación pues al, al eh, estamos apoyando la implementación del certificado de la vacunación digital para COVID en pues digamos en, en, en actualmente sería para Honduras y soporte post implementación eh, también pues en la parte de, de, de educación eh, también estamos apoyando el, el desarrollo de las academias, hemos hecho ya durante la pandemia algunas virtuales, eh, pues de fundamentos, uso de la información, eh, planeamos hacer una de servidores también, eh, basados pues en el formato de, de conocimiento de la Universidad de Oslo y pues eh, antes de la pandemia digamos que habíamos hecho algunas también de manera presencial. También apoyamos el proceso de documentación relativa al sistema y a las implementaciones realizadas. Bueno, eh, sí, ok. Eh, también, digamos, hemos eh, desarrollado algunas implementaciones, eh, perdón, aplicaciones, pues que hemos compartido o, o las han pagado algunas eh, ONGs, como la de Sharing Settings, para hacer actualización masiva de todos los... Eh, permisos de la metadata, estadísticas de usuario un, para importar y exportar información de manera offline también, eh, eventos capturados por usuario, reportes, un, un visor de SQL y también eh, una herramienta para unir diferentes reportes eh, digamos por, por, el, por algún atributo. ¿no? Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que también hemos, hemos realizado. Bueno, eh, y pues finalmente, bueno, ese es el trabajo, digamos, en general que estamos desarrollando con, con el apoyo de la universidad, pero pues ya hablando específicamente de His Colombia rápidamente les contamos, fue fundada en el 2015, eh, pues eh, ya digamos que contamos eh, con, con la experiencia, digamos, eh, ya tenemos personal capacitado, eh, hemos recibido también el apoyo de la universidad, eh, digamos, con soporte técnico, mmm, especializado. Eh, bueno, y bueno, ya contamos con, ya habían eh, experiencia en el sector público, privado. Y, exacto, contamos con la capacidad, con, digamos, constante capacitación con el apoyo de, de la universidad. Eh, algunos, digamos, consultores independientes hemos desarrollado capacidad en, en Ecuador, en Honduras, en El Salvador también. Y pues ahí, digamos que eh, también el apoyo de redes de trabajo como recaenza, digamos, con la que se ha, digamos, se han hecho eh, alguna difusión y también capacitación para, para la región. Digamos que esto es. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. De manera remota. ¿Ah? No. <ríe> Sorry. Uh, ahora nos vamos, a, nos vamos a, a conectar con el equipo que está conectándose de manera remota. ¿Estamos listos por ahí, Aitor, Nacho? Sí ¿sí? Aquí, aquí estamos, eh, ¿sí? sí, sí, sí, sí, estoy. A a ver. Ver. Entonces, permíteme compartir aquí. Y luego tú puedes compartir tu pantalla directamente desde tu ordenador, ¿ok? Vale. Adelante, escuchamos todos bien al equipo Sí, muy bien, muchísimas gracias por sumarse desde lejos Vale A ver si me deja esto, un momentito Se ve, ¿no? La orientación Sí bueno, pues eh, buenas tardes eh, y buenos días a quien se conecte desde Latinoamérica. Eh, yo soy Ignacio Prieto y aquí con editor eh, Garrido vamos a presentar un sistema de información que hemos, estamos empleando para el seguimiento de mujeres gestantes en Guatemala. Eh, este proyecto es, eh, bueno aquí tenéis un poco el índice, el proyecto está eh, liderado por la Fundación EAS, que es una ONG española, que trabaja para utilizar las tecnologías de la información en la mejora de, de la salud en países con escasos recursos y especialmente en, en áreas rurales. Eh, junto con la Fundación EAS, trabaja también eh, la Universidad Ríos Juan Carlos, eh, a la que Héctor y yo pertenecemos, y que eh, tiene un grupo de tecnologías para el desarrollo especializado también en, este, en, en aplicar las tecnologías de la comunicación en el desarrollo de zonas aisladas. Y en el caso de Guatemala, colaboramos con la ONG Tula Salud, que su misión es apoyar al Ministerio de Salud en Guatemala para mejorar los servicios de salud, sobre todo en zona rural, y basándose en e salud o en telemedicina. El proyecto en el que estamos aplicando este sistema de información se llama Embarazo Saludable, que es un proyecto que ha recibido apoyo de distintos organismos internacionales y que actualmente está financiado por la Comunidad de Madrid y por la Cooperación Española. En el proyecto partimos de abordar el problema de la mortalidad materna, eh, sabrán que en, en el mundo unas 830 mujeres mueren eh, al día por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Y ante esto buscamos reforzar los controles prenatales para conseguir reducir la mortalidad materna. Y para eso empleamos un kit de ecografía portátil que ahora les mostraremos. Con este proyecto hemos atendido ya a más de 22.000 mujeres. Y, y bueno, el kit se basa, como aparece en la transparencia siguiente, en un ecógrafo portátil eh, que, se basa en, que utiliza una tablet y una sonda de ecografía eh, eh, que es fácil de, de portar. ¿no? Y se complementa con tiras rápidas de sangre y orina. Con esto se recogen datos básicos de los controles, controles penatales, como peso, talla, imágenes geográficas, etc. Y eh, se complementa con un sistema de información que hasta hace poco estaba basado en OpenMRS. En Open eh, con este sistema de información, aparte de recoger los datos de las atenciones y de, de dar seguimiento a las pacientes, eh, también permitía eh, un seguimiento asíncrono remoto por parte de especialistas en ginecología, que revisaban los datos de la atención y hacían recomendaciones eh, de, en diferido, de forma asíncrona. ¿no? El problema de este sistema es que estaba basado en una, una versión antigua de OpenMRS, que era difícil subir las imágenes porque había que hacerlo manualmente, y que además no generaba estadísticas de los datos que se estaban recogiendo. Y por ese motivo planteamos eh, un, eh, actualizarlo. ¿no? Bien, como ya ha mencionado eh, Ignacio, OpenMRS pues, ofrecía una serie de limitaciones que DGIS2 nos permitía cubrir en cierto modo, permitiendo así mejorar las funcionalidades que ofrecía nuestra implementación en OpenMRS. Eh, en cuanto a automatizar la incorporación de, de las imágenes ecográficas, eh, con el kit de atención prenatal, que os ha comentado antes Ignacio, también nos permitía facilitar el análisis de los datos eh, mediante gráficas y tablas generadas de forma automática. Eh, nos permite también mejorar las herramientas de control de gestantes eh, mediante listados de aquellas que requieren seguimiento. Y además, por último, eh, nos permite que los, que los especialistas envíen notificaciones personalizadas a quien realiza la atención. Por lo anterior comentado, eh, decidimos migrar el sistema de OpenMRS a Degis2. Eh, este nuevo trabajo se llevó a cabo a lo largo de 2021, entre marzo, marzo y septiembre, y va a estar liderado por la Fundación EAS, que es a la que, que pertenecemos Ignacio y yo. Para automatizar la incorporación de las imágenes ecográficas, se captura mediante el software de Lumify eh, de Philips, que está implementado en la tablet, y cuando hay conexión, estas imágenes se envían a un servidor PAX eh, de código abierto llamado Orzan. Este envío se hace a través de la propia aplicación de Unify y estas imágenes se almacenan en Orzhang en formato DICOM. Después, un script eh, se encarga de convertir las imágenes DICOM a JPG y de enviarlas al servidor de DGIS2 a través de su API. Para poder llevar a cabo eh, la conexión del servidor Pax eh, de Orzhang con DGIS2, eh, us usamos la ayuda de, trabajamos en paralelo con la empresa solid lines que tiene una sede en España, y cuyos expertos en Degis 2 de Solid Lines se encargaron de desarrollar un script en Python para este fin. Además, de forma paralela, eh, EAS forma un técnico eh, de Tula salud que apoya en el desarrollo y luego es responsable local de mantenimiento. Eh, en cuanto a la implementación, eh, para registrar pacientes eh, dentro del sistema, se decide utilizar el Tracker Capture, que eh, eh, se puede encontrar tanto en la versión web como, como Android. Y desde el cual podemos registrar a diferentes pacientes ordenados según territorio, según departamentos de Guatemala Como podéis ver en este diagrama de flujo, eh, podemos encontrar diferentes etapas. Una primera etapa que es la de, de datos generales de la paciente, donde se ingresan eh, los aspectos básicos de cada paciente. Luego pasamos a, un, a una posterior etapa que es la etapa de atención, en la cual llevaremos un eh, seguimiento eh, de los diferentes trimestres eh, de la etapa de gestación de la, de la, de la propia paciente. Y por último, una etapa de parto. Eh, como podéis ver, os, os muestro una captura así, a, a grandes rasgos de lo que es cada etapa, donde como ya se ha dicho, tenemos tres etapas, la primera es la de datos generales, en la que eh, hacemos un registro de la historia clínica de la paciente e incorporamos datos básicos para su registro dentro del sistema. A su vez, podemos incorporar eh, otros datos, como puede ser alergias que posea la paciente, así como antecedentes, antecedentes obstétricos, donde se llevará a cabo un registro de embarazos anteriores si os ha tenido y cómo han sido llevados a cabo. Posteriormente tenemos una segunda etapa, que es la atención, que como ya se ha mencionado, es para llevar a cabo un seguimiento de la paciente a través de los diferentes trimestres del embarazo. En esta etapa pues, se puede, eh, es donde podemos incorporar en el punto 4 de ecografía abdominal, es donde incorporamos las imágenes obtenidas a través del ecógrafo portátil, que cambian en el primer trimestre mediante el Program Rules y a partir de ellas, se puede llevar a cabo un diagnóstico un tratamiento por parte de los especialistas encontramos también otros puntos como puede ser la exploración física, o incluso pruebas de sangre y orina y en caso de ser necesario registraremos si ha habido una referencia o un traslado por último tenemos uy, eh, la etapa de parto en esta etapa pues al final encontraremos información eh, relevante con respecto al estado de la mujer o del bebé durante este proceso eh, para saber si la gestante o el bebé están pues, vivos o han, han fallecido en el proceso una vez fuera del tracker capture, eh, hemos establecido un modelo de dashboard que recoge una serie de indicadores referentes a cada una de las etapas, así como indicadores generales que recogen información del sistema en cuanto a, a uso y registro. Estos indicadores se pueden consultar desde el tablero principal de los servidores eh, de Degis 2 y van a ser accesibles para todos los especialistas del sistema que están registrados. Estos indicadores se pueden encontrar en diferentes eh, formas, ya o sea, forma de gráfica, como por ejemplo esta primera tabla que veis, que registra el número de controles realizados por meses, así como de forma numérica, donde podemos encontrar el número de test de hemoglobina realizados en pruebas de sangre en la etapa de atención, o también el porcentaje de pacientes registrados sin CUI, que es, el, es un número de identificación de Guatemala. Vale, eh, ya para concluir, eh, es muy importante remarcar que con este proyecto se ha, se ha facilitado en gran medida el proceso de subida de imágenes, tal y como se ha escrito anteriormente. Además, eh, el sistema implementado está siendo utilizado por el personal de salud y desde septiembre se han registrado eh, más de 600 atenciones del personal que realiza las atenciones. El sistema permite que especialistas en ginecología puedan revisar los casos y a su vez den realimentación de forma síncrona a, a, a las personas que realizan las atenciones. Hasta las fechas, y como se puede ver en el indicador generado, eh, se han revisado hasta 500 casos eh, que corresponden al 85% de, pacientes, de las pacientes registradas en el sistema. Eh, gracias al dashboard implementado, el personal de salud eh, tiene acceso al listado de las mujeres a las que se debe dar seguimiento. Ya por último, como trabajo futuro, se está trabajando eh, para interconectar DGIS-2 con CABU, que es un sistema eh, utilizado por el Ministerio de Salud y promovido por Tula Salud. Eh, para registrar datos básicos, atención primaria, incluido datos de controles rutinarios de gestantes. La limitación de k que es que no permite incorporar las imágenes de, eh, a través del ecógrafo y por eso se pretende utilizar y complementar con Dexis 2 Bueno, esta ha sido la presentación. Espero que os haya gustado y quedamos a su disposición Ignacio y yo para responder a, a las preguntas. Muchas gracias. Perdón, aquí está el micrófono. Muchísimas gracias por la ayuda. Para el resto de las presentaciones les pediría que le dejen para el final, pero ya que esta gente se está conectando desde remoto, quizá, si hubiese alguna pregunta puntual, ahora la podríamos hacer y luego seguimos en las presentaciones. Y con la cámara un poco para que vean eh, la audiencia que les le está viendo desde aquí, desde la, desde la sala de la conferencia. Ah, mira, los saludan y todo. Uh, entonces, ¿alguna pregunta para el equipo de, de EJAS en la Universidad de Rey y Juan Carlos? ¿No? Muy bien. Un segundito. Así te escucho. Hola, Héctor. Hola, Nacho. Aitor, no sé si lo sabes, pero estás muy grande en pantalla en medio de la sala. <risa> eh, la calidad de la qué, ver, qué vergüenza. Ya, mejor, mejor no te lo enseñamos. Estás muy No, mejor grande. no, por favor, gracias. <risa> Además, te una pintas ahora. Eh, eh, mi pregunta es sobre el, la, el cambio de formato de la imagen, eh, porque entiendo que, le, que la revisión remota por los especialistas se hace en JPG, entonces me, me da curiosidad saber si la calidad es suficiente o cómo gestionáis eso. Eh, sí, eh, comprobamos con las especialistas en ginecología que utilizar JPG para, para esto era suficiente. Y, y de hecho es lo que veníamos usando anteriormente con OpenMRS. Entonces, aunque la sonda guarda el formato en DICOM que tiene mucha más calidad, eh, para no exceder, ni, eh, para no exceder el, el, el espacio del servidor o para no consumir demasiado, lo mantenemos en JPEG y, y las especialistas consideran que es suficiente para este caso. También por, porque se trata de ecografías básicas. ¿no? Es un, no se trata de identificar malformaciones o cosas muy complejas, sino algunas medidas básicas que se ven bien en una imagen en el JP. Muchísimas gracias. Ok, adelante, adelante. Me queda una en el Zoom. ¿Sí? ¿Se, se escucha? Entonces, solo en, en términos del, del, a ver, de la confidencialidad y de la manera en que se cree ese CUI, tal vez un poquito de información al respecto, cómo lo están manejando. Eh, el CUI es, es, el, es el DNI de la paciente y, y es el sistema que utilizan actualmente en los, en, en o en los sistemas que está usando el, el ministerio, al menos hasta donde sabemos. Entonces usamos ese, esa información, el identificador nacional de, de la paciente. Muchas gracias. Y había una pregunta que nos vino en el Zoom y con eso ya seguimos a la siguiente presentación. A ver dónde está la pregunta. Nos preguntan esta si la admiración de OpenMRS eh, a DHS fue de concepto o también de, de datos, o sea que si vinieron datos de antes, según entiendo. Eh, de momento no hemos migrado datos anteriores, es algo lo que estamos trabajando. Hemos empezado por utilizar este nuevo sistema en un proyecto que he iniciado recientemente, entonces hemos empezado de cero con ellos. Y en otros departamentos donde hasta ahora usábamos OpenMRS, estamos ahora trabajando en la migración de datos anteriores. Es algo que en principio no debería ser demasiado difícil, pero no lo hemos hecho. Muy bien, muchísimas gracias y otro aplauso para el equipo. Muchas gracias. Y ahora seguimos con representante de OPS, Claudio Ortiz, que nos va a hablar. Un Gracias. Poco. Bueno, yo vengo en representación de, de la Organización Panamericana de Salud, que es la, región, la oficina regional de las Américas. Eh, voy a hablar eh, brevemente de una, presentación, de, de una pequeña lámina de, que venía de, de, de la el Departamento de Inteligencia, de Evidencias y Inteligencias, que son los, eh, el departamento que coordina y, y regula los sistemas eh, de información de las unidades técnicas de la OPS Y. Eh, un momento, Ok. okay. Oh, bueno, me salté bueno, no importa, Está bien. Sí. sí, está bien. Sí. Um, bueno, el, Juan Carlos Díaz no pudo venir, entonces les voy a presentar algo rápido de, de um, cuál es la estrategia que tiene la PAJO con DHS2. ¿no? Eh, el el DHS2 eh, se está convirtiendo en una herramienta muy importante para la recepción de los datos y para resolver los problemas persistentes que tenemos, inclusive en el manejo de los datos y, y de cómo crear interfaces que permitan recibir datos a través de formularios, capturas y visualizaciones. Y, y por eso eh, la OPS está planeando promover la herramienta del DHS eh, en todos los niveles, desde el nivel eh, nacional, regional, eh, para la entrada de datos y, y eh, que cumplan con el en, eh, como los datos agregados y los eh, los y, y otras eh, datos eh, de, de, de de nivel de casos que es lo que les voy a presentar yo entonces la, la OPS está yendo una una arquitectura que cubre todo el ciclo de vida del desde el dato a, eh, desde su ingestión de los datos hasta la publicación y, y, la, y, y el dato eh, compartido. Eh, la, el plan de la OPS es gestionar un acuerdo eh, entre la OPS y la Universidad de Oslo, posiblemente para obtener apoyo para el manejo de la plataforma tecnológica de DHS-2. Eh, y y, y un contrato que nos permita crear nuevos proyectos dentro de la misma sombrilla y en asesoría para desarrollar eh, prácticas y eh, eh, buenas prácticas y la gobernanza y eh, armonización de los, de los proyectos. Entonces, en este momento, eh, esta unidad, hay, hay un servidor que, en Vireme, donde es, ahí se están eh, a... Se ha, se ha hay una instancia de DHS2 donde eh, se usa para la, la creación de los eh, indicadores básicos de salud y también uh, un monitoreo para las muertes maternas eh, y una estrategia de HARTS para el monitoreo del, del riesgo cardiovascular que está creando sus herramientas basadas en DHS2. Ah, pues una de las... Las caritas más poderosas que vemos en DHS2 es que ha sido el eh, que se, uh, se puede usar el, el API que nos permite conectar con otras herramientas y visualización y, y bases de datos de la organización que están por fuera de hs 2 um, eh, Pues la, el, uno de los objetivos es, es es ir construyendo una comunidad de, de, de personas de práctica dentro de la organización y fuera de la organización para buscar soluciones eh, y construyendo y ir sistematizando las experiencias y reutilizar, y reutilizar eh, lecciones aprendidas y buenas prácticas y generar estándares. Bueno, eso es básicamente lo, lo que tengo para, con respecto a la estrategia que va a tomar la OPS. Ahora les voy a hablar del de uso del DHS-2 para la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación en la región de las Américas. Eh, el, bueno, les voy a hablar de lo, un poquito de los antecedentes, el objetivo, el alcance y los requisitos generales, por qué fue que elegimos DHS-2, el DHS-2 y su vers versatilidad y los de desafíos y soluciones. Entonces, en este momento esto es como un, un cronograma de los... De las bases de datos, digámoslo así, o herramientas que, que hemos proveído, proveído a los países eh, desde 1989 con las enfermedades de, para la erradicación de, del, del polio y la eliminación de, de, del sarampión. Eh, bueno, empezamos con Fox en 1989 y de ahí pasamos en el 2012 a una herramienta que se llama ISIS, donde eh, migramos todos los datos que venían de, le, de las otras bases de datos a, a ELISIS y, y también tenemos, la mayoría de los países usan ELISIS y, y tenemos también un, eh, un, un, un tenemos países que tienen sus propios sistemas, entonces ahí eh, eh, um, generamos ETLs que, que hacen la validación de los datos y la limpieza y la transformación para meterlos en, un, en una eh, una la Warehouse um, y tenemos otros sistemas como de, de vigilancia por caso también de, de meningitis, neumonía y rotavirus en este, aquí eh, este mapa muestra los, los países que están usando el ISIS que más o menos son como unas 70 instalaciones en una forma descentralizada algunos eh, desde el nivel local eh, otros a nivel de países en laboratorio y que nos van enviando así en, en eh, el flujo hacia arriba a la OPS y, y después a la, a la oficina regional de la OMS. Eh, tenemos países que, que nos envían los datos en una forma estándar, eh, como ven acá, en, y eh, en verde son los que nos están enviando en una forma estándar, y a otros países. Para una enfermedad, nos lo envían en forma estándar y otros o usan el ISIS, y bueno, es una combinación de todo. Este, o sea, queremos re, eh, reemplazar esto con DHS2, todo este proceso que tenemos. Entonces, el objetivo del proyecto es eh, proveer un sistema de vigilancia por caso y para las enfermedades prevenidas por vacunación, donde que nos permita calcular, seguir calculando los indicadores globales, regionales y a nivel de país. Um, para estas enfermedades, entonces esperamos que eh, vamos a comenzar con las enfermedades que tenemos en el ISIS, eh, uh, sarampión, síndrome rubiola, eh, eh, rubiola, y polio y otros datos agregados como eh, poblaciones. Um, entonces también pensamos que en este momento estamos in interoperando con, con países como El Salvador, México, Colombia, Guatemala y probablemente más entonces eso es lo que queremos reemplazar eh, esto es el alcance no el alcance que, que tenemos pues de la, eh, la recopilación de los datos un hayendera warehouse la seguridad y un, un portal de extranet donde los que tienen usuarios un portal público entonces lo, los requisitos generales serían eh, pues la entrada de datos eh, de individuales en una plataforma entonces vamos a reemplazar una plataforma que estaba completamente descentralizada a centralizada pero con la mira de que los países utilicen este modelo y si lo eh, lo puedan implementar en su país y que les sirva de algo um, entonces en eso eh, y pensamos eh, pues en el portal de socialización donde Queremos que se configure para, para que los, los datos se puedan ver a todos los niveles. No, no eh, tratar de no volver a hacer todo, pero que se vea todo en, en, en, en, en todos los niveles. Eh, y, y que algo que no teníamos antes, que se pueda compartir algunos, algunos indicadores entre países. Hay, hay, hay por ejemplo, si eh, entre un país y otro que son vecinos, ¿no? Es importante saber cuál es el indicador o cómo están las coberturas al otro país. En este momento lo estamos compartiendo, pero de una forma muy eh, a, agregada a nivel de país, pero entonces queremos abrir a un nivel más bajo. Eh, bueno, y, y, y la cuestión de interoperabilidad, pues es muy importante. Ya les expliqué las razones. Estamos empezando a crear una, una plataforma web como un, un módulo que a través de, de API vamos a conectarnos de, de, de HIS2 a, a nuestro sistema ISIS y, y de ISIS a DHS2. Ah, bueno, elegimos el 2 porque porque pues está apoyado por estas entidades muy importantes. David Loecho, CDC y otros sucios. Es configurable para países y en la región. Soporta las eh, interoperabilidades muy importante. Eh, el módulo de análisis para nosotros es esencial. La integración con con datos eh, con el sistemas geográficos. Eh, y, bueno, por eso es que se está considerando uno de los, de los sistemas estándares de pago. Um, bueno, en este momento estamos usando eh, la recolección de los datos a través de, de datos individuales, a través del tracker, los datos agregados, el data entry. Eh, y estamos haciendo este modelo de, de una customización de un web app, un API para la importación de los archivos en un formato predefinido. Y la migración de los datos históricos es muy importante para nosotros y, y los reportes, todas las diferentes opciones. Quizás eh, nos toque usar eh, um, o vamos a usar, pensamos usar eh, Power BI también para eh, los reportes que no lo pueda soportar eh, DHS-2. Um, bueno, los desafíos pues, siempre han sido pues, la, la configuración, estamos, veníamos desde el ISIS, donde todo era hecho desde ceros, entonces la configuración pues, ya tiene que tener otra mentalidad, entonces eh, la configuración es eh, de algunas cosas, de excepciones, hay que hacerlo de una forma, entonces eh, eso es lo que estamos trabajando, la migración de los datos siempre es un... ¿no? para el mapeo y toda esa cosa la, eh, la integración de los datos eh, individuales y agregados porque tenemos países que nos envían en agregado y otros individuales eh, operar en sistemas paralelos bueno no podemos dejar eh, quitar de la mano una cosa con, para reemplazarla con nosotros o la, también pues la capacitación para, y, y sostenibilidad y integrarnos conectarnos con la nueva plataforma de, de, de pago entonces bueno, aquí es, no quiero, no sé si ya me extendí mucho, pero eh, uh, entonces para eso, pues estamos pensando en integración con otros nodos de la red de los, de los, todos los hips que, que hemos aprendido en esta reunión, globales, y el eh, desarrollo, de, pensamos hacer también desarrollos, aplicaciones un poco más... Eh, eh, usando dH bueno que ya lo estamos haciendo con customizaciones y aplicaciones um, y, y hecha estos como web apps para la importación de los datos tenemos que empezar con los eh, empezar a mostrarlo con países pilotos y bueno eh, para eso estamos teniendo estamos trabajando con Hist Colombia bien <ríe> fuerte muy intenso y seguimos en estos eh, y bueno, eso es, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, qué desafío presentar al final, después de las presentaciones previas, pero lo bueno es que trabajamos en equipo, así que esto viene a sumar sobre lo que se ha presentado previamente. En este caso, en los próximos 5 o 10 minutos, vamos a charlar de la transformación digital, de la vigilancia, de la vacunación segura en las Américas y cuál es el rol de dhis 2 en esa transformación digital. Brevemente la agenda que vamos a pasar. Y eh, un poco reforzando lo que ya se ha venido diciendo, la Organización Panamericana de la Salud es eh, la Agencia Internacional de Salud, de las Américas y al mismo tiempo es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud que claramente promueve el bienestar y la salud de la población de los países miembros en la región. Específicamente, y es de hecho uno de los programas más importantes, el de vacunación e inmunización es eh, digamos el, eh, una de las verticales en las que más se trabaja junto a los países miembros y estamos orgullosos de, del impacto que ha tenido en, en toda su historia de vida este, este programa amplio de inmunizaciones en la región, y esto también se ve reflejado en eh, la visión que hay desde la organización eh, en, en esta unidad, como menciona Daniel Salas, nuestro nuevo director. Específicamente hablando de la vigilancia de vacunación segura, o de lo que tiene que ver con los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, claramente eh, era un evento que se o, o eran eventos que se venían vigilando históricamente vinculados a, a la inmunización y, y sobre todo en las edades tempranas de la vida donde se concentran la mayoría de las vacunas. Sin embargo, con la pandemia de COVID-19 esto explotó de una manera increíble por el, el rol que tuvo la vacunación en, el, el, en la pandemia en sí misma y porque abarcó a prácticamente toda la población, con vacunas que, si bien se venían investigando desde hacía un tiempo, tuvieron un proceso eh, acelerado de desarrollo, de, de pruebas, de testeo y, en muchos casos, autorizaciones de emergencia. Esto hizo que la vigilancia de posibles o, o potenciales eventos adversos, los que llamamos eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización y que en algunos países llaman eventos adversos posteriores a vacunación o AFI en inglés, eh, tuviera mucho foco, que son, es justamente la, la farmacovigilancia post-marketing, una vez que ya las vacunas están eh, distribuidas y aplicándose en la población general. Al mismo tiempo, muchos de estos eventos son raros, o sea, suceden uno en un millón. Entonces, cuando hay países pequeños, muchas veces la casuística no alcanza como para detectar que aparezcan unos de estos casos. Y en ese sentido, tanto a nivel regional como a nivel global, es, es muy importante eh, poder agrupar datos. O sea, poder eh, juntar datos de diferentes países para tener pools de data más más, eh, mayor, más grande, y poder detectar estas señales, estos patrones, eh, a partir de poblaciones más grandes. Al mismo tiempo, eh, la vigilancia históricamente quizás se hacía con una periodicidad que podía ser eh, más amplia, mensual o incluso a veces anual, eh, porque las vacunas en sí eran vacunas muy testeadas a lo largo del tiempo, con periodos de investigación de 10 años, y en el caso de las vacunas de COVID necesitamos que fuera prácticamente en tiempo real o lo antes posible. Entonces eso exigía una reconfiguración de todo el sistema de vigilancia de SAVIS. En el caso de la región, el objetivo fue generar un sistema regional de vigilancia de SAVIS que pudiera contar con información eh, lo más uh, actualizada y en tiempo real posible para poder informar la toma de decisiones y sobre todo que pudiera transmitir tranquilidad a la población para mantener la confianza en las vacunas, tan importante en este proceso que estamos viviendo. En cuanto no hay información o la información no es clara o genera dudas, eso puede generar reacciones en contra de la vacunación en vez de promoverla, que es lo que justamente queremos. Para empezar en el proyecto, a fines del 2020, principios del 2021, se hizo un relevamiento general para entender en dónde estábamos respecto de sistemas de información para la vigilancia de SAVIS. Y vimos que, lo que probablemente pasa en muchos lugares del mundo, el 60% de los países no contaba con un sistema informatizado, propiamente dicho, sino que colectaba los datos en papel, y aún lo sigue haciendo en gran medida, y los transcribía a planillas de cálculo para agregar la información y poder analizarla. Claramente esto impacta en la temporalidad de la que veníamos hablando. Yo no puedo tener información en tiempo real si el mismo proceso o la operación del proceso en sí mismo toma tiempo. Desde que alguien detecta un caso, lo reporta y esto se transcribe en algún sistema informatizado y ese archivo, por ejemplo, de planilla de cálculo llega a un ministerio de salud o a una oficina de toma de decisiones, pasa un tiempo que es propio del soporte. Entonces claramente eh, ahí tenemos un gap importantísimo. Había otros países, que era un 20%, que tenían sistemas de información, pero muchas veces fragmentados, con pequeñas eh, parcialidades de esta información. Y en algunos casos, eh, que eran la minoría, pero que casi es un 20% también, tenían sistemas de información centralizados, robustos, que prácticamente cubrían todos los casos de uso respecto de esta vigilancia, si bien también tenían oportunidades de mejora. Entonces, el objetivo de alguna manera era tratar de nivelar hacia arriba, haciendo que... Todos los países, independientemente del nivel de desarrollo en el que estaban actualmente, pudieran pasar a tener sistemas informatizados donde eh, fuera idealmente de acceso web, quiero decir que, que se pudiera acceder a, a, a los datos que todos cargaban en tiempo real, con una captura lo más cerca del puto, punto de atención posible, que permitiera el seguimiento individual de estos casos de SAVIS reportados, que pudiéramos eh, digamos, vigilar la calidad de esa información y esto incluía, entre otras cosas, también la adopción de estándares internacionales para denominar, por ejemplo, las vacunas, los eventos adversos, entre otras cosas, pero también que permitieran eh, integración con otros sistemas para enviar esta información, idealmente de forma automática, a otros sistemas de información dentro del país, como pueden ser los registros de inmunizaciones, o traer, eh, al revés, información de esos registros hacia esta plataforma de SAVIS, o también enviar información de manera automática hacia la Organización Panamericana de la Salud. Todo esto, claro, para evitar la sobrecarga que implica tener que transcribir de un sistema a otro, que es muchas veces lo que termina pasando en la actualidad, con las exigencias de reporte de información que muchas agencias internacionales les planteamos a los Estados miembros. Claramente DHS-2 en ese sentido cumplía con la mayoría de estas expectativas y con las que no, trabajamos para ir corrigiéndolas o mejorándolas. Eh, por lo tanto, aprovechamos el paquete AF-Tracker que ya había configurado la Universidad de Oslo a pedido de la Organización Mundial de la Salud, agregando algunas customizaciones que a nivel regional se consideraron importantes, siguiendo el manual regional de vigilancia de SAVI que la propia organización adaptó para la región. Entre otras cosas, se incluyeron algunas variables priorizadas, sobre todo que tenían que ver con el seguimiento de, las, eh, eh, de la vacunación en embarazadas. También se incorporaron estándares que vienen de la farmacovigilancia general, que quizás eh, en, en farmacovigilancia de vacuna no se habían tenido en cuenta inicialmente, como por ejemplo Hudra para vacunas y medicamentos, y MEDRA para eventos adversos y antecedentes, y también se incorporaron otras etapas. Obviamente eso no estuvo exento de desafíos. Eh, la implementación o los, las diferentes implementaciones que se están intentando son fundamentalmente a nivel de, de países. Preferimos que cada país tenga su propio sistema de información nacional instalado de manera local o en la nube, como ellos decidan. Pero obviamente para eso necesitamos que se entiendan las circunstancias y las necesidades, que se generen las capacidades de forma local contamos con el apoyo de la Universidad de Oslo y de GISP eh, Latinoamérica para apoyar estos proyectos, y también en la estandarización de la que habíamos hablado, también eh, hemos planteado diferentes etapas para ir gradualmente incorporando con niveles de complejidad crecientes estas terminologías que son un desafío en sí mismos. Por último, plantear que eh, como para de alguna manera tener datos de los que son los hospitales sentinelas, que es la vigilancia activa, que son un grupito más chico de hospitales, son eh, 20 hospitales en la actualidad, se planteó que hubiera una instancia regional para que los países usaran como un software as a service, entonces que pudieran conectarse y solo desde esos hospitales enviar la información pertinente para ese tipo de vigilancia, que incluye SAVIS y EVADIES, que son eventos adversos de interés especial. Esto está en proceso de rollout, y la idea también es que el uso de esta aplicación que estaría ofrecida por la Organización Panamericana solamente para estos hospitales, sirva como un piloto para que los países puedan también tener experiencia para sus propias instalaciones nacionales, que serían en un paso posterior. Finalmente el reporte. Eh, la idea es que se conecte a, a la base regional de vigilancia de SAVIS, no solo el DHIS-2, sino otros sistemas que existen en la región, como les mencioné anteriormente, y para eso promovemos eh, estándares como HL7-FIRE, que significa Fast Healthcare Interoperability Resources, y que al mismo tiempo, en la guía que se está generando, tenga interoperabilidad con el estándar E2B-XML o E2B-XML, que es el estándar de la farmacovigilancia internacional necesario para reportar a la Organización Mundial de la Salud, Vigibase que es la base internacional de, de farmacovigilancia. Esta es la progresión que se está planteando con los países, tanto que participan del piloto de Sentinela como el otro, y los que tienen su sistema propio. Muchísimas gracias a todos los que están aquí y en casa y a los que nos están siguiendo por Zoom. Muchísimas gracias Daniel y en el estilo bien latinoamericano estamos ya bastantes minutos más tarde del horario en el que teníamos que haber terminado. Eh... Lamentablemente no vamos a tener tiempo para dedicarle a muchas preguntas directamente en pleno, lo lamento mucho a la gente de Zoom, pero por favor. Hay un, hay un, uh, hay un tema en la comunidad para para poder hacer las preguntas. Martin, if you could copy the questions that they're asking, we can post in the community post later. Y ahora mismo dos cosas y vamos a, a terminar entonces la llamada. Muchísimas gracias y los esperamos en el resto de la comunidad. Uh, so if we can cut the call.